Como un camión. Hola, cocinillas, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Yo soy Sergio, sé bienvenido al canal de Bluni. Hoy vamos a ver una cocina que va en negro ultramate y un laminado que imita un nogal, es una madera. Tostada. Entonces, vamos a hablar primero de la distribución de la cocina, luego vamos a hablar de la gama de colores de la cocina, hablaremos un poquito más en detalle de las materiales que están disponibles para hacer una puerta en color negro mate y luego hablaremos rápidamente de lo que es la encimera y los electrodomésticos. Bien, la cocina tiene cuatro grandes zonas, la zona de cocción y aguas, que es una única zona, la zona de la isla, que es una zona de trabajo y una zona de comer, porque tiene la isla para trabajar y una mesa para comer. Tiene una zona de almacenamiento que tiene dos grandes columnas, que son columnas donde están gavetas interiores para poder almacenar comida y además llevamos un salida y salida, un frigorífico y un congelador. Y finalmente hay una zona un poco más de esparcimiento que es parte zona de desayuno, parte zona de estar pues aquí tranquilamente sentadito porque tenemos metros para parar un tren. Entonces vamos a empezar hablando de la zona de cocción. La zona de cocción tiene un, fre un mueble fregadero de 120 centímetros de largo, luego llevamos un lavavajillas de 60, un molde de portaplacas de 90 y un pequeño aceitero de 30. Tenemos todo lo necesario. En esta cocina se podía haber puesto perfectamente la placa en la isla. Y uno está aquí cocinando, salseando, con la gente aquí delante de los taburetes. Para un cocinillas, pues bueno, esto es eh, la fantasía y el sueño, ¿no? Pero luego también, ahora la hora, la verdad, pues bueno, en la familia somos alguien más que el cocinero. Entonces, el cliente decidió que en su cocina cocción y aguas iban en una zona y lo que haréis es si se a reservar simplemente como zona de apoyo para trabajar y luego llevar a cocinar o a lavar, pero también para que los más pequeños de la familia pudieran hacer los deberes aquí bajo supervisión y vigilancia mientras tú estás cocinando. Entonces, es una zona donde se puede estar, se puede convivir con la persona que cocinas, pero está limpia de suciedad. Entonces, puedes hacer perfectamente los deberes, leer, estudiar, lo que tú quieras, mientras los papás están haciendo lo que tienen que hacer. Y luego, aparte, tenemos la mesa para comer. Entonces, la mesa para comer está anexa, de manera que si quieres sacar lo que has preparado para cocinar a la isla lo puedes utilizar como zona de apoyo y de aquí ya servimos a la mesa. Está fenomenal. Luego tenemos la zona de almacenamiento de comida. Esta zona de almacenamiento de comida tiene, pues como hemos visto, estos grandes columnas despenseros que llevan cada uno de ellos cuatro gavetas interiores donde tienes toda la comida. Y por supuesto tenemos este side-by-side side de Liebherr que en este caso no ha sido un aparato integrado, sino que ha sido un aparato libre de instalación. Entonces, cada aparato ocupa 60 centímetros, si bien es verdad que luego lleva un kit de unión que ocupa un poquito más de espacio. Entonces hay que dejar un poco más de 120 centímetros de longitud. Tienes un congelador, todo congelador, y un frigorífico, todo frigorífico. Además, este frigorífico es un frigorífico BioFresh de Lieber, luego hablaremos de él. Y luego tenemos un último columna que también es todo almacenamiento. La última zona de la cocina es la zona donde tenemos el mueble de desayuno y la zona un poco de esparcimiento que es una especie de velador. Entonces mueble de desayuno, como tantas veces ya hemos visto en el canal, tenemos encimeras laminadas a juego de puerta. Entonces, podría haber sido una balda perfectamente, pero tenemos cafetera encima. Entonces, si al final vas a mojarse, se va a mojar o se va a manchar de café, pues siempre es mejor una encimera laminada que la puedes limpiar eh, con un estropajo y es muy fácil de limpiar, mientras que el, el material de puerta o el material de balda es un material más delicado. El diseño es el mismo, como veis, no se aprecia prácticamente diferencia, pero es mismo diseño, diferente material. Y luego, eh, por pues bueno, una, aquí tienes zona de almacenamiento, zona de almacenamiento y un elemento decorado estándares los elementos decorativos son metálicos y son súper baratos son mucho más baratos que hacerlos de herrero ¿Por qué? porque están estandarizados están industrializados cuál es el inconveniente que lo tomas o los dejas es decir está en 60 está en 90 en este caso está en 120 y alturas son las alturas de modularidad con las que trabajamos van a ser de altura 24 como es este caso y también tienes 36 o 48 entonces hay que jugar con lo que ya hay pero a cambio tienes un acabado perfecto porque está industrializado y además un precio súper competitivo porque se hace en serie y va al mismo color que la gola y que el zócalo. Esta encimera aquí baja y se convierte en un banco para que tenga un encuentro eh, adecuado con la zona de, de, la, de la ventana. Entonces, pues bueno, también se puso encimera laminada por si te quieres sentar aquí, pues bueno, al final es un material mucho más duro que la puerta y que un tablero y de cara a que se pueda dañar con las tachuelas de los pantalones maqueros, por ejemplo, pues bueno, siempre es más resistente. Y la zona de la ventana que fue lo más difícil de la cocina, lo que más horas de reunión llevo de toda la cocina entera y lo que, bueno, de montaje, aunque parezca muy sencillo, pues llevo casi 7 horas de montar, solamente esta zona para ser 4 tableritos y nada más. A mí personalmente, lo que más me ha gustado de toda la cocina, lo que me ha quedado fenomenal, ha sido la zona de horno micro y las columnas de horno micro. Entonces, es la parte más negra de la cocina y tiene este elemento decorativo que tenemos aquí que fíjate, está hecho solo en chapa de 2 milímetros de espesor a mismo color que el tirador, que la gola y que el zócalo. Entonces me parece que esta zona ha quedado sensacional. Además, entra la luz de la ventana. Por supuesto, se ve esta zona más indiscreta cuando entra la luz de la ventana de cara a manchas, pero ahora hablaremos de los tipos de materiales y de los colores de la cocina. Entonces, vista la distribución de la cocina, vamos a hablar ya de la gama de color. La gama de color de la cocina, como ya hemos hablado, va en negros, que son la mayoría de las puertas, Negros que también es la encimera, esta encimera la hemos sacado ya en un montón de vídeos, la tenemos en una bodega, te dejo aquí el enlace, la tenemos en esta otra cocina que es una cocina abierta a salón y otra vez la tenemos aquí, es un modelo de encimera que se llama Rodark y es de la marca Exton, que es la marca de encimeras de porcelanosa, entonces es un acabado industrial que a mí me encanta porque siendo un acabado industrial es bastante destonificado, pero eh, es muy elegante y muy atemporal. Porque hay otros acabados industriales que son, ahí he tirado un, un pozal de, no de pintura o he hecho una barbaridad. Esto es muy discreto, muy elegante. Queda, acompasa muy bien, le da su carácter industrial, pero acompasa muy bien y queda muy bien dentro de la cocina. Y luego además eh, se ha hecho con vuelo y las patas de la isla se han hecho a inglete en el mismo material. Entonces, como ya sabéis, eh, tenemos un vídeo publicado sobre encimeras de porcelánico, os sea, dejo el enlace aquí. y Entonces, las encimeras de porcelánico, la contracara, nunca va acabada. Entonces, la contracara se pule y no lleva el mismo dibujo que la encimera. Pero como la encimera es negra, pues ha quedado bastante aceptable. ¿Veis que no es negro del todo? Eso es porque realmente no tiene dibujo. La, la, la encimera, todas las encimeras de, la, de porcelánico de todas las marcas, la parte de arriba ya dibujo, pero el canto y la contracara no. Entonces aunque no lleva dibujo, pues fíjate, el tablero es tablero negro, la contracara es la primera pulida y sin embargo ha quedado muy bien. El segundo color que predomina esta cocina es el nogal, entonces es un laminado, imitación nogal. Me parece muy chulo. Hemos hecho alguna cocina ya en este acabado y hemos hecho también otras, los colores que más se venden en estos momentos son el roble que es un roble que imita este tono y el nogal. Son mismo tono pero distinto estilo, el roble cuillo es como más informal y sin embargo en es como más elegante, o por lo menos esa es la sensación que a mí me da. Y entonces ya tenemos nuestra madera, nuestro negro, el suelo de la cocina que va en un roble clarito y luego tenemos, como en tantas cocinas de Blooney, un montón de papel. Entonces el papel ha sido elegido personalmente por el cliente, este me parece muy interesante que imita un poco de unas ventanas y luego el otro también, entonces la gama de los papeles si os fijáis va en blanco y grises, van un poquito tostaditos y, y encajan perfectamente en la cocina y no tenemos ninguna otra dificultad. Finalmente, uno de los temas más delicados en una cocina negra era elegir el color del tirador, de las bolas y de los elementos abiertos. Entonces, a priori, uno puede pensar que cuando haces una cocina negra los tiradores tienen que ser negros, las bolas tienen que ser negras, los tiradores tienen que ser negros. Las bolas, por si no te acuerdas, son los carriles que van entre la encimera y el mueble, que no es un tirador uñero, sino es un perfil que va corrido por detrás de la puerta. Puedes poner la puerta que tú quieras y en el armazón está ese perfil gola que eso queda lo que hace una cocina sin tirador de calidad frente a un tirador puñero. Entonces, eh, una de las dudas que tuvi tuvimos solamente era qué color poner de tiradores. Entonces, a priori, puedes pensar que en una cocina negra lo mejor hubiera sido poner un tirador negro. Y, sin embargo, ese tirador negro no hubiera sido muy distinguible de la puerta. Hubiera pasado muy encamuflado. Y creo que queda mucho mejor que el tirador contraste con la puerta y sea de un color diferente, entonces ha buscado un gris antracita. Por otra parte, este elemento decorativo abierto, igual que el otro que hemos visto en la zona de desayuno, si los ponemos en negro, luego te queda un poco como una cueva. Queda mucho mejor cuando es un gris oscuro, porque queda más claro, queda más, más definido. Pasa también muchas veces cuando hacemos las encimeras en negro. Esta, como no es tan negra, pues te queda bien, pero cuando son negras negras del todo, te cuesta ver, por lo menos a mí, la diferencia de plano entre el plano vertical y el plano horizontal queda como una mancha negra, pues sobre todo cuando menos luz hay, más difícil difíciles de verlo, pero creo que, creo que queda mucho mejor la encimera que no sea tan negra y sobre todo que los tiradores y los elementos abiertos no sean negros, sino que sean de un gris oscuro, que vaya con el negro, pero no tan negro respecto al material es un laminado de color negro ya sabemos que el blanco está bastante pasadito de moda, el negro es, es moda y es tendencia pero vamos hay que ser valiente para ponértelo entonces desde los últimos años el negro ha entrado más en cocina sobre todo desde que tenemos este tipo de materiales negros que son más antigüeyas entonces hay mejores y peores, hay una marca de referencia que se llama, el producto es un nombre comercial se llama Fenix que fue el primero que sacó un negro tan mate y tan antigüeyas que evidentemente lo de siempre es cogerlo entre comillas, y tú le das con la panceta de antigüeyas, nada, pero sí que es verdad que pones el dedito y es bastante limpio. ¿Cómo saber si el negro que vas a comprar es más antigüeyas o menos? Pues así, poniendo el dedito encima y lo tienes. Y luego dentro de esas de esas marcas, pues bueno, fénix que es este material, es un poco el que salió, el original, y a partir de ahí, pues bueno, con el paso del tiempo han ido apareciendo copias y más copias, que todas ellas se basan no en mejorar lo ya existente, sino hacer algo que sea parecido, pero más barato, pero parecido. Entonces... Pues bueno, eh, hoy en día te vas a comprar una cocina negra y todo el mundo te dice no, sí, sí, fénix negro, fénix negro, y luego, no, no es fénix negro. ¿Cómo puedes saber si es fénix? Pues muy fácil, si te compras una cocina con marca y sabes que nosotros utilizamos la Redo pues bueno, en el catálogo de la marca, por detrás del catálogo al final te suelen salir los materiales de los que están hechos las puertas y entonces ves, cocina en color negro, material fénix. Entonces eso es la marca comercial y cuando te llega la cocina a tu casa, Todas las puertas laminadas de todos los materiales vienen con un plástico protector. Todas que son lisas, son negras, blancas, grises, todas llevan un plástico protector. Ese plástico viene el tablero hecho con ese plástico, se corta el tablero para sacar la puerta y se cantea con ese plástico. Se embala con ese plástico, se traslada con ese plástico y se mantiene hasta que tú en la cocina con ese plástico, porque hay que proteger la puerta de que se raye. Entonces, si te compras una cocina con marca y la marca pone que es fénix, es que es fénix. Si tu cocina no tiene marca y te dicen que es fénix, pues puede que sea fénix. En cualquier caso, o en todos ellos, ¿cómo saber si realmente es fénix? Porque cuando llega a tu casa, llevará esa película protectora con la marca puesta por delante. Si no está puesta la película por delante y la han quitado antes de que llegue a tu casa, han quitado esa película protectora, mala señal. ¿Mala señal por qué? Porque nadie quita esa película salvo que no quieran que veas que no es Fenix entonces es Fenix que te lo ponga por escrito y cuando llega a tu casa que tenga la película, que no, pues sabes que es otro laminado que será más barato, que también será antigüeyas, pero que no será igual de bueno que el original. Una pequeña pausa, que yo siempre hablo muy deprisa, tengo que coger aire. ¿Os gusta este vídeo? Acordaos de darle al like, pero mi pausa es para preguntaros, ¿os haríais una cocina negra en vuestra casa? ¿Sois valientes para haceros una cocina negra o sois un poco escusicas y <risa> un poco gallinas y no os una cocina negra. Yo personalmente no me la haría. Yo me gusta más una cocina gris antracita. Me parece menos duro que un negro. Sigue siendo una cocina que contrasta muy bien con la madera, hemos hecho muchas en el canal, pero me parece que es más, más acertado y menos cansado a largo plazo que una cocina completamente negra como esta. Pero me gustaría saber vuestra opinión, así que si no os importa, me gustaría saberla. Comentad, comentad, dadle ahí. Respecto a los electrodomésticos de esta cocina, han sido todos de gama alta. Tenemos una zona de frío que está hecha con liever, entonces llevamos un congelador de y un frigorífico de liever y la puerta es en acabado acero inoxidable. Bueno, no es que sea en acabado acero inoxidable, es que es acero inoxidable. Y tiene un tirador que es el famoso tirador de Lieber que hace palanca. Entonces ese tirador, si tienes poca fuerza o acabas de cerrar el congelador y hace vacío, pues uno fuma hace palanca, es un tirador que es muy cómodo de abrir. La tecnología que utiliza el congelador es un congelador no frost, que eso es muy habitual hoy en día en frío. En España pues prácticamente todo es no frost. Pero en el frigorífico sí que tenemos un frigorífico con cajones cero grados. Entonces el frigorífico tiene tres cajones abajo que llevan un sensor para mantener la temperatura a cero grados. Con este tema de los cero grados también ha habido muchas trampas, entonces hay mucha gente que te pone frigoríficos que dicen ser cero grados pero no lleva sensor, es decir, pasa el cumplimiento de normativa europea para ser cero grados pero sin el sensor adecuado, evidentemente es mucho más barato. De hecho, Lieber hay frigoríficos que no son biofres, que no son los cajones de cero grados y son bastante más baratos. Entonces este cajón de 0 grados pues bueno es interesante porque te mantiene mucho lo que son las verduras y lo que es la fruta. También la carne y el pescado, pero sobre todo yo veo muy interesante para frutas y verduras. Y el precio del frigorífico es interesante. Es decir, al final, puestos en burro a caballo. Es decir, si quieres un frigorífico de 0 grados y vas a pagar lo que vale un frigorífico de 0 grados, prácticamente por el mismo precio, a veces menos, a veces más, pero está ahí, te puedes poner Lieber, que es lo mejor de lo mejor. Entonces llega un momento en que para comprarte un coche de 400 caballos te puedes ir a un Ferrari y para comprarte un frigorífico con 0 grados te puedes ir a un Lieber en lugar de irte a una marca mucho más desconocida. También hay que des destacar en esta cocina el lavavajillas, que es un tope de gama de AEG. Entonces es un lavavajillas de tres carros que tiene una prestación que no tiene los demás lavavajillas. Y es que el carro de los platos es un carro que es elevable, lleva un contrapeso de manera que cuando está cargado tú lo puedes levantar con facilidad y cuando lo quieres bajar pues apretas la palanquita, lo tiras para abajo y se recoge todo solo, se recoge solo y se recoge bien, es más fácil de manejar cuando está cargado porque lleva peso que cuando está descargado, pero en cualquier caso si tienes problemas de movilidad o no quieres doblar el riñón porque ya está, pues bueno, es una buena opción y es un aparato diferente, pero eso sí, es un tope de gama. Vale lo que vale, no es para nada barato, pero es lo mejor de lo mejor en una de las mejores marcas que puedes encontrar en estos momentos como es AEG. Final. ¿Te gusta esta cocina? Una cocina negra chulísima. ¿Te harías una cocina negra en tu casa? ¿Eres un poco y no te la harías o te vas a atrever y te a hacer una cocina negra? Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle like si te gusta nuestro canal. No te olvides de suscribirte y apoyarnos con esa suscripción que es tan importante para nosotros. Te dejo, me alegro mucho de verte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao.